Así, con pues bien en posto, evicanse muchas muertes. Eso se trata en esta jornada de educación viaria que se realiza no el colegio afluido marcha en una colisión frontal. Si tu hijo está sentado en el sentido de la marcha en una colisión frontal, se ejercen fuerzas enormes en la zona de los hombros y el cuello, así como en la cabeza del niño. Ello puede conllevar la muerte o daños permanentes tales como la parálisis. Si tu hijo va sentado en el sentido de la marcha en caso de colisión, las fuerzas se repartirán sobre más zonas del cuerpo y habrá menos presión sobre el cuello, la cabeza y los órganos internos. Si tu hijo viaja en contra del sentido de la marcha en vez de en el sentido de la marcha, se reduce en más de un 90% el riesgo de sufrir daños graves o morir. Los niños, por lo tanto, deberían viajar en contra del sentido de la